Voy a maquillar a esta señora con los ojos tapados. Ahí y, uh, va saliendo poco a poco. Esta señora de aquí ¡Hola, Ro. Me va a ir pasando eh, cositas como, por ejemplo, un pincel, un rímel, ¿eh? Qué y todo. Tío. ¿Qué Dios, siete, tío. Venga, me vas a tapar. Venga, me va vamos. a tapar, señorita Kobe. No veo un carajo, ¿eh? ¿Seguro? Hable una cosa con dedicado, yo no te trompa, eh. Vamos a ver. Yo que voy a ver. Bien, escucha. A ver, ponme un número. Ponme un número. El 2. Es verdad, lo has acertado con dos cojones. Lo has acertado. Venga, otro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, venga, al dictador. Por la abuela que no veo. Ahora voy a bajar el susto. Venga, una, dos y tres. Venga, has puesto el cuatro. Nada. Mentira, no tiene poderes, <risa> ay, mira, hola, eh. oh, me cago en su mula, hola Eva, bienvenida a mi lado. hola Macu, bienvenida a mi like. Escucha, eh. escúchame, venga, venga, dale, con delicadeza, eh, me vas vale. a resaltar un ojo, no te va a saltar un ojo, te lo digo. Venga, empezamos, venga, empezamos. Dale, Yo tengo que venga. saber lo que es, venga, Kobe, vale. ponme algo de manita, voy, voy, voy. <risa> ay, Kobe, por Dios. Espérate, chiquillo, tú vas. Ay, ay. Mira, espérate. Ay. Vamos a empezar bien. A todos mis espectadores, por favor, compartí este video. Yo por les voy a enseñar ¿eh? Bueno, bueno, vamos subiendo, vamos subiendo. Esto... Es el directo que.. <risa> esto que... te cuida. Que... Te voy a poner ¿Qué? dos cosas, ¿vale? Las dos. Esto sirve para echar Dios. <risa> Cágate. Esto está abierto. Ten cuidado, no. Eh. Ten cuidado. Mansa? <risa> Todavía Rosin se lo come. Este... ¡Ay, por el otro lado! <risa> Pero no me deis no le des pista. No, no le des pista, ¿no? No vale pista. <risa> Atención, a ver. Eva, pues. tu maquillaje queda por los suelos. Eva, he aprendido mucho de ti. No sé, esto en qué va a acabar. Lo mismo, esto puede hacer un Picasso que cualquier cosa, ¿Me ¿comprende? Esto está fenómeno. Espera, un segundo. No vea, no vea, fenómeno. Fenómeno, venga señores, compartir video, por favor, compartir video, dale me gusta y sobre todo, que a mi canal. Voy a maquillar a esta maldita furcia Gracias por meteros en mil likes. A ver, a ver que yo toque. Pero no me escupas, así no, así no. Venga, atención. Atención no te vaya a tocar la ropa, ¿eh? Nada, nada, que me voy a tocar, que me voy a tocar Y yo no me toco <ríe> <ríe> ah, <ríe> a ver, Espera, espera, la nariz no te da Esto está Reparte bien ahí, reparte bien ahí Esto está repartido ya ¿Tú crees? Hombre, hombre No veas <ríe> Reparto más que, que, que viveras Ya te los cogerás Venga Venga Venga, toma no, Espera Te voy a dar esto ¿Esto qué? Te llama mamá Atención Atención esto no se abre, COVID, COVID, tú me haces una puta vacuna, ¿eh? va ah, de bueno, de bueno. a no ir. Atención, ah, bueno, atención, esto es un brochazo, espérate que yo te toque la cara, ahí, oh, fenomenal, fenomenal, fenomenal, a ver que yo toque, aquí nariz es importante, frente, la Barbie, la Soshona. ¿Qué marcha? Venga, vale, vale. Ok. Tú... Vale, vale, vale. Yo creo que esto está finiquitado, ¿eh? ¿Seguro? No lo sé. Vale, vale. Yo vale. creo que como ese más, esto va a parecer... Oh, cuando <risa> yo me quite esto y le vea la cara aquí a, a la señora. Oh. Le Te voy a dar esto. ¡Oh! Sí, Uy. que me gusta. me Te voy a dar dos cosas también, ¿vale? Dos cosas. Dios, tú qué cojones, ¿eh? <risa> Pero si esto es igual que el anterior. Venga. Tío. No le de pipa eh. Doy. Vale, ok. A ver. Que si lo han manchado. No puedo manchar más Me quedo un rato aquí, ¿eh? Me medio igual, eh. Toma. Bueno, señores, que sepáis que ahora vamos a ir a ver el rey león, pero esta mujer vaya así a ver el rey león. O sea, Esto, Tate quieto ya. Esto por aquí. Esto por aquí, ¿no? Esto por aquí y esto por aquí. Esto tiene que venir por aquí por, por mentón. No, si no te digo que me voy a tener que dar bastante la coño. Cállate, cállate ya. lo guapa que te estoy poniendo. ¡Ay, qué guapa está! Ja. cago en la hostia! Un poquito aquí también. Venga. Está correcto. Te voy a dar cosas. Ya te las doy abierto, ¿vale? ¿eh? Abierto todo. Ahí Se me va a dar un vaya, culo. Tiene... ¿Esto qué es? ¿Eh? <risa> espera, espera, espera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es por sabrás, arriba o por tú, abajo? Tú sabrás. ¿Tú qué, tú qué crees que es esto? ¿Para qué? Estos son brazos, yo creo, ¿Son ¿no? Brazos, ¿No? Dale, pero ahí ahí, quieto, venga, ahí. Son brazos, ¿no? Si son brazos de ojo, venga, vamos. ¡Dios! Ven. Ten cuidado, ¿eh? A tope. ¡Dios! ¡Dios! <risa> ¡A tope! El otro ojo. Pero moja más, moja más, no Moja, moja no está ahora <risa> Si no estuviera aquí no voy a <risa> El otro ay Ferpecho guapa, os estoy dejando yo. Ferpecho señores Dadle like si la estoy dejando guay Y dadle un Me enfada si esto parece una Mierda, venga Vale, ok, otra oh. Otra cosa, ¿esto qué? Uh. No me está viendo Esto, esto Espera, espera, esto, eh, eh, esto, tú, esto tiene pinta de ser algo que malo. Rebe, que está al revés, ah, vale, que está al vale, revés, que está al vale, revés. Vale. Ush, ush, ush. Tío, va, va, va, venga. <risa> cuida que mancha, cuida. Pero por porque... <risa> <¿Quién sabe? risa> <risa> qué, ¿qué peces <se> has hecho? ¿Qué sabes? Así es Rosendo enseñarlo porque Rose, el tema es que, que no tenemos perro ni tenemos nada, Rocendo sí, Rosendo, el perro dios, que está por dios aquí está que no Dame la mano, dios, la que está liando, primo Dame, dame la mano Espera, espera, espera Dame la mano que va a manchar. todo boicoteando Esto es un boicoteo a... <risa> Ahora lo limpiamos Uy, uy, uy Límpiame que <risa> estoy <risa> mojado <risa> ah, estoy mojado yo, eh ¿Esto para qué es? ¿no? ¿Esto es algo para Espera, espera, que voy a... Para ojo, ¿no? Dios, toda apenas sabe. Venga, así. A ver que yo toque los aguantes. Aguante. Lo Tranquila. Dios. Oh. Dios. Esto está. En la raya ni cuando se echa así. ¡Uy! ¡Oh! Este día creo que está machado. No. Dale. Me parece a mí que. No, vale. Terrible. ¿Qué queda? Ay. ¿Esto qué es? No sé. Esto, pues. Ten cuidado con las manos. Es que... ¿Esto qué es? No Venga, sé. Todo tú no, no, no. Ya está ¿Esto qué es? ¿Tú qué crees que es? ¿Es que no, no, toque, no, toque, te va a manchar. un poquillo a ver si sabe. Así. Ah, que <risa> se va a manchar. Se... A estos es rimazos. <risa> Venga, va. Sabe pues más de maquillaje de lo que parecía, ¿eh? <risa> va, va, va. Lo tengo. Lo no, veo. Ahí. Vale, Eva, lo estoy haciendo bien. Eva, sigues con nosotros. Esto ya está acabado. Vale. Te etiqueto. La mano que vale, me lo va a meter dentro del ojo. Oh, ¡Ah! Señora, la... que me gusta. Le voy a dar este. ¿Vale? <risa> Bienvenidos este... a mi live. Está abierto ya, ¿vale? Está bien. abierto, todo están abiertos ¿Tú está qué abierto. crees que es? Ese? ¿Esto qué es? <risa> no toca. <risa> ah, dame la hojita corazón. <risa> Ya estamos acabando, ¿no? Sí, ya, casi ya. <risa> <risa> ¡Dios! Yo también <tome> un poquito. <risa> Espérate, queda, queda una cosa. <risa> un poquito. <risa> Te falta esto. Pomorrito, ven, ¿eh? pomorrito. <risa> Espérate, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Tú ¿Tú Esto está abierto, está cerrado. Esto es para la ceja, ¿vale? no. No le digas no, nada. a ver dónde me lo pone si él da igual, si le digo dónde lo tengo utilizado <risa> en esa de los huevos. Toma. Pero tú eres tú eres con la otra mano, ¿no? Pero ¿de cuándo soy puro yo? Ten cuidado, Que va a la ceja. Tope. Top. Correcto. Perfecto. ¿Ya hemos terminado? Ya está. <risa> vale, ¿me lo quito? Quit <risa> Pero mirale a ver, a ver lo <risa> ¡Dios, qué fea! <risa> Eso te lo he hecho yo. <risa> <risa> <risa> tío, ¡Qué guapa, Cari! Mira! Vale, dona Gaisa. Fenómeno, tío. Dios, qué bueno. ¿Queréis este maquillaje? Sí. Eh, si quieres un maquillaje de boda guapo y para siempre, mmm, contrátanos, de verdad. Esto está, está haciendo furor, de verdad. Oh, qué bueno, señor.